Bienvenidos al tutorial para el manejo de la plataforma Moodle. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al curso. Para esto, seguimos las siguientes instrucciones. Abrimos nuestro navegador y ubicamos la URL de la plataforma virtual, virtual.ian.edu.es. Pulsamos enter y entramos a la plataforma virtual, en la esquina superior derecha encontramos un enlace en aquí En la parte central de nuestra pantalla encontramos el nombre de usuario y contraseña, el cual debemos ingresar con nuestro número de cédula. Pulsamos Entrar, ingresamos al curso al cual estamos inscritos, en este caso curso de docencia virtual. En la parte lateral izquierda encontramos editar ajustes, le damos clic, se nos despliega la ventana de configuración. Aquí tenemos formato del curso, en el momento lo tenemos por pestañas pero lo vamos a ver en un formato semanal para poder ver todos los contenidos que tenemos en una sola pantalla. Arrastramos la barra de desplazamiento hasta el final. Encontramos el botón guardar cambios y pulsamos. En esta pantalla tenemos todo el material que vamos a ver en el curso documentos PDF, archivos, videos, actividades y tareas. Ingresamos a nuestro curso. una vez dentro de nuestro curso, en este caso curso de docencia virtual podemos ver en la esquina superior derecha activar edición y también en la parte lateral izquierda tenemos la misma opción pero desde el menú administración una vez que pulsamos activar edición tenemos opciones para editar el material que tengamos mediante los botones que están al lado del título en la parte inferior tenemos la opción añadir aquí tenemos todas las opciones de que tiene Moodle para, para crear las actividades, en este caso vamos a crear una nueva etiqueta. Seleccionamos etiqueta, pulsamos en agregar y nos dirigimos a la ventana de configuración. También tenemos un WYSIWYG el cual nos va a ayudar a editar el código HTML de forma simple. Únicamente tenemos que escribir el nombre de la etiqueta. Una etiqueta es un separador de contenido mediante el, el cual separamos todos los elementos que tenemos en un curso. Le damos un estilo a nuestra etiqueta, el cual debe diferenciarse del resto de elementos del curso. pulsamos en guardar cambios y regresar al curso con esto ya tenemos creado una etiqueta